Yo ja soy Antonio Grubić, estudiante de la Escuela de Tecnicas de Tecnicas de Fabulosa un proyecto XY en ayuda a inspiración de Fab Lab. E, proyecto se u en la escuela, recubrábamos ideas de i internet y dijelíamos cada con préstamo на par radiohice que son engrajados y de sus ideas que son dones realizados no chequeo que preceptuamos con la ayuda de ti y narroto, obviamente todo y la izquierda, hoy a, 3D printer, visto, lo ducho el, prácticamente, posibles, todo el, se es un, por medio fábrica, en 3D printer.